Por eso, en la que judíos, se centrenamos o pez Jesús iba a porque okinchivaya de Tzavime más que sábado, pero Jesús o'kinilvi. No tase, no chipa Kipanova que chiva tlenguale. por eso, ne no iski isko nikchiva. Ixko a kiskogimilvi, en que judíos, iba a o'kinigía Amo a porque amo o'kinlaquita en sábado, iba porque oquistovaya que Dios llenitáxi va por eso yenuiski es que dios jesús o que milve ginere ni me y con en dios machitlas velis belis que chivas son en que sino yez que chiva tranquita que y tashi noche tranque chiva y tazzi, lleno es que y tazzi que tras iba que noche tranque iba que o cachu y tlamante. iba amo que mis nime iba y me y mi que y cones que y ikone y es que y cones que y maca nemileste, y a que y maca nemileste, y cones que y y que y que y maca nemileste, y cones que y que Tren no tlahtol iba quien el toka tlen onech tlenke, yolitos para semíxkake. Ayak mo porque yokisque yo quisque de kamikiliste, iba axka yikipia yankuik nemiliste. Yenile ni mechilvía, asiki tónale, iba yejón tónale yo asiko. que mi mi mijoyizkia yomike, kikakiske y tlahtol nikone en dios, iba tlakichivaske tlen kishtoba, kipiaske nemiliste para semíxkake. Que si es que no se puede es que hacer, es que no se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. No se puede hacer. No se puede No se puede hacer. No se puede No se puede moyo y vallesque iban dios para semisca, si si si pero tlen o kichiske tlen para kintlaztlacoltiske. Ne amitla nikchiva tlen san Ne nikitoba a kintlaztlacole izko kemix notaxi nechilvía. Iba nikitoba a kintlaztlacole izko mis kipie de yetos, porque amo nikchiva san ne sino tlen ki monekiltia notaxi tlen onechvaltitlanke. Tla onimech tlapobiskia de itla Tlen sané no tech o ni entonces amo o valeroskia que me prueba, nik ni kyenile tlen nimechlapovia. la povía. On oxé a la povía de ne, iba nikmati que tlen ye te de ne, jenile. Ime fa on se kime tlaka, ma kitlaxtlanitin juan a ye, iba ye o kisto tlen acerca de ne. Pero machmoneki moneki ikastlagat ma imechilve a kine, sino ne san ni mechilnamiktia tlen juan o kisto. Para teñir tocaca iba simo Juan Okatka que me set lavile, ten osota iba otavich iba y meva onpaake canaches que tonelle y caí Pero on caset lamentle teno cachi que Juan iba yehon lamentle quisto va aquí porque noche tlen notazzi, onesch navati iba tlen ginichisto, noche yehon lamentle quitaedithia nikginile notazzi, onesch no tren o nech acerca de ne. Maski imefa amo kema inkiten kaki iba nyon amo kema ninkita. Iba nyon ni intratol amo vele y itech y porque imefa amo inquiltoca toka tren ye oki Imefa quale inki mu Iba inki yexekoba, que jehon o y mechmacas chmakas te para semijak. Pero de otras tlaskuilole tlachtoba de ne. Iba y mefa amo in invite no nabak para in que para semisca. Voy chivaliste de tal ni amo ni Porque no ni mechismate iba cual nixmate, chismate ni chima y sin dios y te chimuyollo. No y Iba y mefa amo in Pero tras y cauxe y ca y mefa yes jeno ye cachi in Y mefa Cuál es más inmejor pero amo inquite que te mueva que ni puedes sin Dios tensan y onca, entonces que veles puedes innechnel tocasque, amo si que coca que no ni in inabognotarse, sino onca se a quién mesteilvis, ¿qué Moisés? Porque inmefa inmotemachía y te Moisés o que porque trañele on quien el tocasquía teno que Moisés, entonces inmefa on nechnel tocasquia porque tlen yo que tla pova de ne, pero tla imefa amo in que el toca tlen Moisés o que escuelo, que nikvelis en que el tocasque